Es muy interesante la iniciativa de la que les vamos a hablar a continuación, ya verán. Conjuga la educación con la conciencia medioambiental. Se llama EDUCACON y es un proyecto colaborativo entre centros educativos de distintos niveles con el objetivo de medir la calidad del aire. Para hablarnos de EDUCACON hemos invitado a Federico Coca y también a Antonio Moreno. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas. Hola, buenos días. Bueno, qué importante, ¿no? En estos momentos, la educación, la conciencia medioambiental, sabiendo los grandes problemas ¿no? que, que genera la contaminación en el planeta y también en los seres humanos. Sí, bueno, el proyecto surgió inicialmente precisamente con la idea esa: de que hay ciudades que están muy contaminadas. Eh, ...de las que los datos oficiales, digamos... ...no reflejan ese nivel de contaminación... ...y bueno, pues a propuesta de Miguel Antonio Peña... ...en una residencia de robótica que se celebra en Oló... ...en la residencia Faber... Eh, ...hizo la propuesta del proyecto... Eh, ...para crear un proyecto educativo... ...que midiese algún parámetro importante... ...de contaminación del aire... ...no tanto en que el parámetro que mida sea de calidad... ...para contrastarlo con un dato oficial... ...sino que el alumno pueda disponer de sus propios datos y trabajar con ellos. De forma que al final lo que hace el proyecto pues, es una plaquita que toma una serie de datos y los sube a la nube y están disponibles de forma abierta para que cualquiera pueda entrar en ellos y trabajar eh, interdisciplinarmente en biología, matemática, física, química, etc. Uh -huh. Y esa idea que surge en 2018, como apuntabas, ¿cómo se traslada después a los centros educativos? Pues mira, eh, ahí eh, la primera parte eh, fue crear un poco eh, el equipo básico y luego la, la trasladaron a centros educativos a base de formación. Mira, eh, acabamos de hacer hace eh, tres o cuatro semanas una formación en la que creo que habían 120 o 130 centros diferentes. Entonces, eh, la forma de trasladar es bien simple. Es un trabajo de aula donde los chavales, en vez de dibujar un robot, imprimirlo o una figura geométrica, imprimirlo, pues eh, dibujan una estación de medida de calidad del aire y entonces en el aula se les enseña a hacer el diseño, a trabajar con los sensores, a programarlo y nada, y luego los profesores que se les han formado lo llevan al aula y, y, el, y se va haciendo pues grande el proyecto. Claro, también es interesante que lo proponéis esta actividad tanto para alumnos de primaria como de formación profesional, o sea que, que el rango es muy amplio. Sí, es que la concienciación de la contaminación, y más, de la, más que de la contaminación, de la calidad del aire que respiramos, sobre todo en las ciudades, en sitios muy habituales, como por ejemplo el trayecto de casa a la escuela o al instituto, es fundamental que, que se vaya adquiriendo desde joven y que vayan conociendo eh, la calidad de ese aire que respiran. ¿Para qué? Pues para intentar eh, mejorarla y que la calidad de vida, por tanto, sea mejor. Para eso es para lo, con la idea con la que se crea el proyecto, con idea más que de eh, más que nada de concienciación eh, desde cualquier nivel. Y luego técnicamente pues se desarrolla mm, desde un nivel muy básico con unos conectores de tipo telefónico como serían estos que no puedes tener error al conectar, con lo cual esto pues con muy poca documentación un chavalillo desde diría que desde quinto sexto de primaria es perfectamente capaz de, de montarlo sin problemas. Sí. De hecho, están, lo han hecho. Sí, para complementar lo, lo que dices, porque dices desde 3 pues sí, empezamos incluso con los más pequeñitos, pero con los más pequeñitos, por ejemplo, en el Instituto de Escuela Greda, que está en mi población, en Olot, eh, pues ahí plantan una nariz. Yo, ¿Qué quiere decir plantar una nariz? Una nariz la plantan en el suelo con un trozo de algodón, el algodón se pone negro y dice aquí pasa algo. Y luego entran a actuar los chavales más grandes midiendo exactamente qué es lo que está pasando. Pero como decía Fede, pues, se trata de concienciar desde pequeños hasta bien grandes, pues pudiendo visibilizar cosas que a nuestros ojos son invisibles, en principio. Nos sí. vale. habéis traído aquí unos cuantos aparatos, no sé si este, por ejemplo, sería una estación tipo de las que puede tener algunos sí, sí. de los centros escolares. Sí, mira, sí, sí. Iguales, sí. Sí, si te parece, eh, te explico yo eh, una. Mira, nosotros solemos empezar con esto, que es una placa de, de sensores, donde mides eh, eh, cosas como la humedad, y, o, o incluso se puede medir el CO2, y cuando tenemos un poquito de práctica de medida acabamos fabricando esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Esto viene a ser lo mismo, pues simplemente una placa con un microprocesador, con un cerebro, ¿eh? que los chavales lo programan, una serie de sensores, ¿eh? como este de aquí. Este de aquí es el que mide las micropartículas. ¿eh? Las micropartículas de estas... 2,5 inf... micras. Es de de 2,5 micras, que son, bueno, son perjudiciales para la salud, pues se miden con, con, con este mismo. ¿eh? Y entonces, pues nada, Uh, una vez montado todo, esto es como un, un aparato sin programar, los chavales pues le, eh, acaban programando, evidentemente un, un trabajo previo que hacemos es, es eh, hacer un lenguaje de programación, en este caso está programado con Arduino Blocks, que es como un, es una programación gráfica, como si fueran eh, rompecabezas, eh, uniendo puzzles pues esto. Eh, pues casi como un juego, pero con resultados súper pues, profesionales. ¿Y cuántos centros ya se han apuntado a esta iniciativa? ¿Cuántas estaciones tenemos pues, por España? actualmente <ríe> rondarán las 220 o las pasarán incluso las 220 estaciones que están activas, que se pueden ver en el mapa, en la página web. Eh, en la portada de la página web aparece un mapa, con una serie de marcadores, cada marcador es una estación, y 97-98% de ellas emitiendo datos sin problemas. Vale. Que esos datos están disponibles para todo el mundo, que es lo que se pretendía con el proyecto. Incluso estarían disponibles incluso desde el, el teléfono el móvil. móvil. ¿Eh? Hay una aplicación que, o sea, nosotros utilizamos, subimos los datos a la nube, pero no, no a las nubes que echan <risa> agua, sino una aplicación que se llama Thingspeak, Thingspeak, cosas que hablan, ¿eh? que la gente se lo puede cualquier persona se lo puede bajar de forma gratuita en el móvil y entonces simplemente le dices, mira, quiero uh, ver el número de estación determinado eh, que tiene la escuela y cualquier profe de la escuela puede bajarse sí, sí. y puede ver su estación o cualquier otra. Y se pueden descargar los datos que también es importante. Claro. Los datos que se están midiendo básicamente son muy sencillos. Es temperatura y humedad para saber en qué condiciones se están midiendo los datos. Partículas, de... Partículas las importantes desde el punto de vista de contaminación son... ...2,5 micras, 10 micras y 20 micras. Nosotros solo medimos de 2,5 micras porque eh, son las más peligrosas... ...porque con ese tamaño eh, son capaces a través de los órganos pulmonares... ...de pasar al torrente sanguíneo. Pues, y eso ya pues lógicamente eh, puede provocar por pues, las típicas rinitis alérgicas... ...y cosas de estas. ¿no? Y luego un parámetro muy importante que es eh, NO2. Se mide también porque el sensor lo trae el CO... Eh, monóxido de carbono, aunque desde el punto de vista de contaminación no es más preocupante, pero bueno, al traerlo, pues lo trae. Y luego esos datos, pues con una pequeña antenita, que sería esto, se suben a esa nube que ha dicho Tony. ...que es, es un broker donde está preparado para recibir datos de este tipo... ...y esos datos pues están disponibles para todo el mundo. Que, déjame explicar una pequeña novedad que esto no se ha visto todavía... ...y es que claro, esto evoluciona y entonces en el próximo curso... ...la evolución va a ser que eh, sea mucho más simple... Eh? O sea, ya la placa controladora ya se conecta directamente a la nube y, y va a ser mucho más simple eh, hacerlo funcionar. Porque lo que sí que tenemos claro es que, como decías tú, esto va desde P3 hasta, eh, pum, bueno, toda la secundaria, eh, pero sí que es verdad que a la gente de primera vez se lo debemos poner mucho más fácil, más fácil que, que esto, porque esto aún se espantan un poquito y, y, sí. y debemos hacer un poquito algo, no sé cómo... Eh? Eso es un ejercicio que desde el principio del proyecto, muy desde el principio venimos haciendo, es que el proyecto eh, cumpla el requisito del que muchas veces se habla. Hay que acercar la tecnología a la gente, uh -huh. pero ¿cómo se acerca la tecnología a la gente? Tiene que ser fácil de hacer, tiene que ser que no les dé miedo hacer lo que están haciendo. Entonces, con un equipo como este, por ejemplo, ...pues se consigue bastante bien... ...que no se lleven un susto de entrada... ...con muchos cables, muchas posibilidades... ...de cometer errores, romper cosas... ...aquí esto prácticamente es imposible... Y con la programación con, por bloques es muy asequible para poder hacer programación de alto nivel, pero de una forma sencilla. Que por, que por cierto, déjame decir que la programación de bloques que utilizamos, que se llama Arduino Blocks, está hecho por un compañero nuestro, sí. Juanjo eh, López, Juanjo que López. es de, de la zona de Alicante. De Alcoy, eh? de Alcoy. De Alcoy eh? otro, y... otro profe friki que... Sí. Eh, bueno, eh, un trabajo totalmente colaborativo, eh? eh, Totalmente. Uno desde Andalucía, el otro de la Comunidad de Valencia, el otro desde Girona. Siempre sí, la, hay gente, la mezcla buenas Hay gente que se sorprende mucho porque yo, por ejemplo, me encargo, entre otras cosas, de, de dar de alta las estaciones digamos en el proyecto. Y yo pues escribo muchos correos en catalán. Entonces, la gente cuando recibe correos en catalán de la Analucía que no, se queda no un poco se le pide, se queda eh, un poco Pero es un detalle que tiene él, que yo no sé ni cómo se lo cuento, ni no me lo explica. ¿sí? Quería preguntaros, no ¿habéis analizado esos datos que recibís? ¿Tenemos muchas partículas de esas más problemáticas para nuestra salud en nuestras eh, sí. ciudades? La realidad es que sí. Eh, estos datos, digamos, no tienen validez oficial ninguna. Mm. Porque los sensores no son calibrados, ni están homologados, ni nada. Pero son una referencia, ¿no? Una pero persona. sí, pero realmente si sí dan medidas que se pueden considerar válidas y si sí, hay niveles, dependiendo de dónde estén, sí hay niveles bastante preocupantes. Sí, para, para decirte una cosa, cosas que a, es, que es interesantísimas, porque ahora mismo en la nube esta que dice eh, Fede hay millones de lecturas diferentes. Sí. ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, si se quisiera hacer un estudio, que yo creo que se podría hacer, un estudio que se podría hacer, por ejemplo, con la norma esta que han puesto de 30 kilómetros por hora de las ciudades, ¿eh? uh -huh. pues podríamos bueno, hacer un estudio de saber si, aparte de ser más seguro, que no lo pongo en duda, pero si se contamina más o menos. Yo creo que nos podríamos tener una, una sorpresa, pero en todo caso, eh, bueno, eh, aunque no fueran datos exactos, sí que por comparación podríamos saber, pero pues, mira, 30 se contamina más o menos... Que... Pues sí, eso, eso sí hacer. está más o menos visto con estaciones que se sabe dónde están. Pues este año precisamente en la residencia, hablando con un otro compañero, él vive cerca de una rotonda de las típicas de dos carriles por cada lado y tal, o, o más carriles incluso, y los datos que mide la estación son bastante, bastante mayores que por ejemplo los que yo tengo, que las tengo en casa, en una zona de bastante menos contaminación. Uh -huh. ¿Y? Eh, lo que pasa es que bueno, con estos datos oficialmente no puede ir a ningún lado Porque no tienen la calidad, los sensores son Porque uno de los objetivos era que el proyecto fuese lo más económico posible Que fuese asequible, que no supusiese desde el punto de vista económico Un impedimento para los centros Entonces eso se ha conseguido bastante bien El proyecto estará completo por unos 100 euros Uh -huh. ...que es bastante asequible para cualquier centro educativo... No cierto, ...pero ¿no? claro con ese precio no puedes tener sensores... Claro. ...de una calidad que te permitan sí, decir... Sí, ¿eh? oh, esto, ...esto que yo digo es que... ...pero sí, teniendo muchos datos se pueden estudiar... ...y, y los sensores no son tan malos... <risa> <Sí>. <risa> bueno, para, para todos los centros, alumnos que les interese... ...esta iniciativa, ¿dónde pueden encontrar la información? Pues mira, eh, la información eh, hay la página web, eh, dijéramos, oficial de colaboración es educaconacabadonte.org, uh -huh. educacon.org, pero tenemos la página web de bueno, de la entidad que he presido de Robolot Team, eh, que es Robolot.online. En robolot.online hay muchísima información. Y bueno, tanto en una como en otra, pues nada, hay información suficiente como para montar algo. Sí, está todo explicado, todo documentado, la forma de acceder, la forma de apuntarse al proyecto. Es todo bastante sencillo. Y después tú, les das la alta, cuando lo tengan todo. Antonio y Federico, muchas gracias a los dos por, por acompañarnos. Gracias Un a vosotros.